Segundo, se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Firmado Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Seguidamente, vamos a tomar posesión de la nueva autoridad. Invitamos por favor al señor ministro de Economía y Finanzas Públicas y al ciudadano Johnny Cristian Morales, por favor. Voy a proceder a tomar el juramento de ley y si a ser la señal si que representa su creencia o doctrina ideológica. Señor Johnny Cristian Morales, coronel, jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de viceministro de política tributaria en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y de las leyes del Estado plurinacional de Bolivia y de Si así lo hace que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premien. Caso contrario, lo que sea. Queda usted posesionado como nuevo viceministro de política civil. Seguidamente vamos a invitar, por favor, a la doctora Susana Ríos Laguna para que dé unas palabras, por favor. Señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Luis Arce Catacora, señor viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, señor viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, María Guillén, señor viceministro de... Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, señor viceministro de Tesoro y Crédito Público, y ja Sergio Cusicanqui. Um, queridos compañeros, queridos amigos, eh, querida familia. Primero quiero agradecer al señor presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, al señor vicepresidente del Estado. Y al ministro de Economía, primero por la oportunidad que me han brindado de cumplir las altas funciones de viceministra de Política Tributaria los últimos años. Eh, he tratado de cumplir esta función con el mayor esfuerzo posible, con el mayor trabajo, con la mayor dedicación y el mayor compromiso como amerita el eh, ser receptora de ese tipo de confianza. Es algo que siempre voy a agradecer porque es una oportunidad que se me ha presentado y, y que me ha permitido poder aportar al Estado, poder contribuir con este proceso de cambio. Desde un tiempo hasta esta parte, mi persona se ha visto afectada por un eh, proceso de salud que me ha obligado en estos últimos seis meses a dedicarme exclusivamente al tratamiento. Y bueno, en esta época también he recibido el apoyo y he conocido la calidad humana del Ministro de Economía, la calidad humana de nuestras autoridades y de mis compañeros de trabajo, a quienes también debo, debo agradecer todo el apoyo que he recibido en este tiempo. Hoy me veo iniciando una nueva etapa, cerrando un ciclo y sobre todo eh, en la esperanza de poder eh, recuperar mi salud, eh, de poder eh, ser una persona productiva nuevamente, y como todos sabemos, de esto solamente se hace con salud. Resta agradecer con todo mi corazón todo el apoyo que he recibido del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de todas las personas, porque para mí han sido estos últimos años una familia, una familia en la que hemos compartido, una familia en la que nos hemos esforzado de manera conjunta, en la que hemos trabajado, en la que hemos contribuido, en la que hemos aportado nuestro granito de arena. Y obviamente los frutos se han visto y tenemos una dirección que realmente es más que una maestría, más que, una, más que un doctorado, más que cualquier especialidad que uno pudiera tener a cargo del señor ministro, que siempre nos ha exigido trabajo, que siempre nos ha exigido compromiso. Y es algo que siempre voy a agradecer en la vida porque me ha enseñado a trabajar. Gracias, ministro. Hoy estoy eh, muy contenta, aunque estoy triste porque estoy dejando las funciones, eh, no precisamente porque tenga la voluntad de hacerlo, sino porque hay circunstancias de salud que me obligan, pero estoy contenta porque estoy eh, presenciando la posesión de un amigo, de un compañero con el que hemos crecido juntos en el viceministerio, con el que hemos compartido, con el que hemos realizado muchos trabajos, con el que realmente... Eh, nos hemos hecho eh, amigos, nos hemos fortalecido en la vida laboral. Él es una persona muy capaz, muy comprometida, es un profesional de alto nivel. Que estoy segura que va a llevar adelante eh, con mucha calidad el Viceministerio de Política Tributaria. Finalmente, quiero agradecer a todos los compañeros del Viceministerio que también me han apoyado, que han estado en todos los buenos... En momentos en los malos momentos y también que han contribuido con su esfuerzo a todos los éxitos que de alguna manera se han tenido en, a lo largo de la gestión y que también han contribuido al cambio de modelo. Voy a eh, permitirme eh, decirles a todos ellos que siempre los voy a llevar en, en el corazón, que siempre van a poder contar conmigo y que desde, yo, desde donde yo me encuentre voy a seguir contribuyendo y apoyando este proceso de cambio porque estoy convencida. De que a partir de que eh, Evo Morales ha hecho cargo de la presidencia, nuestro país ha cambiado. Y a partir de la implementación de un nuevo modelo económico, social, económico, productivo, también nuestro país ha cambiado, o se han dado mayores oportunidades a personas que, que no lo tenían. Y creo que me enorgullece haber sido parte de eso. Muchísimas gracias y muchos éxitos, yo Gracias. Seguidamente vamos a escuchar, por favor, las palabras del señor Johnny Morales, coronel, viceministro de Política Tributaria. Muy buenos días a la prensa, a nuestro ministro, a los colegas viceministros presentes. Hoy particularmente para mi persona es un día muy especial, eh, porque eh, es, es de manifiesto que mi agradecimiento por la confianza que el señor ministro deposita en mi persona para hacerme cargo de una cartera de estado como servicio es de pública tributaria y, y a través suyo agradecerle también a nuestro señor presidente ya son casi 10 años una evaluación el día estos días en, dentro del ministerio, en la cual yo he compartido muchos conocimientos, he eh, aprendido mucho, he aprendido, eh, pasado experiencias, he eh, tenido que pasar por muchos retos y muchas complicaciones. Pero hoy, nuevamente, eh, mi persona ratifica el compromiso y nuevamente. La, la lógica que tenemos en el ministerio a partir de nuestra autoridad de que esta cartera de Estado se ha vuelto en un semillero para los profesionales jóvenes, profesionales nuevos que sobre todo sobresalen su conocimiento y en su aporte del cual yo me siento muy orgulloso de este tema es en ese marco que nuevamente al ministro Luis Arce quiero manifestarle mi compromiso de trabajo, de esfuerzo, desde el Viceministerio de Política Tributaria para trabajar en lo que hemos ido formando durante todo este tiempo, en una estabilidad económica, en ese nivel expectable que tiene nuestro país en la región y sobre todo y principalmente en beneficio de nuestra población. ¿no? Finalmente, dirigirme a, en esta ocasión, a Susana, una gran colega, una gran amiga, una gran profesional con la cual he tenido la prueba de tener eh, días y horas de discusión, análisis, debate, en la cual yo personalmente he aprendido y hemos aprendido, creo que ambos, de ambos lados. Y que, eh, bueno, le, el, mi deseo es que ella pueda mejorar, que su salud mejore y que, bueno, que ella siga volviendo a aportar en, en nuestro país. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Y en la conclusión del presente acto, vamos a escuchar las palabras del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce Catacora. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Saludar a todos nuestros viceministros que nos acompañan, y por supuesto a nuestra... ...ex viceministra Susana Ríos, que también está presente acá. Son ocasiones en que se conjunciona la tristeza con la alegría. Tristeza por el abandono que hace Susana, que ha sido una de las principales colaboradoras del ministerio... ...a, que, a quien queremos agradecer públicamente por el trabajo, el sacrificio e inclusive a costa de la salud para beneficio de los bolivianos y bolivianas que hoy vienen disfrutando de esta economía que vamos y venimos construyendo todos estos años. A ella, por supuesto, mis sinceros agradecimientos por todo ese tiempo que le ha dado a los bolivianos, a las bolivianas, que nos ha apoyado en la construcción de este ministerio, de, la, de lo que hemos recibido a lo que hoy es el ministerio. Por supuesto que hay muchísima distancia gracias al trabajo de ella y muchos viceministros que también han pasado y están. ...en funciones en nuestro ministerio. A ella nuestra más eh, completa solidaridad... ...en momentos en que la salud apremia... Eh, ...nuestra esperanza y nuestros deseos... ...de que todo vaya bien, que se mejore... ...y que la tengamos pronto engrosando nuevamente... ...las filas del, del ministerio o de algún lado... ...donde se necesiten la capacidad... ...y toda la experiencia de Susana. Asimismo, lanzarle el guante del desafío para que siga colaborando desde donde esté, escribiendo artículos, opinando, porque hay muchos opinadores ahora, entonces tenemos que tener nuestros propios, ¿ah? y creo que podemos ayudar desde ese punto también, todo para que eh, sigamos eh, en esta línea y, deamos, y demos luces eh, a todo lo que se está haciendo en el gobierno, que lo ha vivido al interior conoce perfectamente eh, cómo se está construyendo esto, la transparencia, la lealtad al pueblo boliviano que tenemos desde el Ministerio de Economía. A Johnny, nuestro reciente y flamante viceministro de Política Tributaria, que lo conocemos desde muy jóvenes, cuando él se acercaba y vio como profesor en la universidad, tutoreando su tesis de licenciatura y me enorgullece ahora que un estudiante mío hoy sea el colaborador más estrecho en el tema tributario. A él, por supuesto, le deseamos todo lo mejor, estamos seguros que va a poder enfrentar el reto de administrar la política tributaria en el país, dándole la continuidad que requiere todo el trabajo, lo que significa es que no va a haber grandes cambios. Tenemos felizmente y en el equipo nos hemos, eh, hemos sido cuidadosos en generar eh, personal de recambio, inclusive el ministro de Economía se puede ir y tenemos personal de recambio en el, en el Ministerio de Economía, eso hemos hecho porque creemos que el proceso este debe tener la estabilidad y la sostenibilidad que requiere. No queremos que se siga manejando como en el pasado ¿verdad? Eh, la economía de nuestro país con grandes problemas que trajo para la gente, con exclusión, con desempleo, y con una serie de variables que felizmente poco a poco empiezan a alejarse de nuestro país, más bien convirtiéndolo en un país referente a nivel internacional, donde todos los países y todos los ministros de área económica siempre ponderan lo que estamos haciendo en Bolivia. Inclusive, eh, en muchas universidades donde he tenido la oportunidad de dar charlas, se refieren a Bolivia con muchísimo respeto, ya estamos en una diferente manera, ...de que las personas principalmente de afuera... ...ven lo que se está haciendo en materia económica en nuestro país... ...y eso se debe al sacrificio de toda la gente que trabaja en el Ministerio... ...y en esta ocasión también de nuestros viceministros que hacía mención. Ese recambio es importante, yo creo que hay una escuela... ...que se está generando una ética, una mística... ...que se genera en el Ministerio de Economía actual... ...y que se va a transmitir y se seguirá transmitiendo a las siguientes generaciones... Necesitamos economistas comprometidos con su pueblo, necesitamos economistas que aporten a, la, a mejorar la realidad de nuestro país y creo que eso lo hemos ido logrando con muchísimo éxito. De, por lo tanto, a, a Johnny de sale el mayor de los éxitos, pedir al viceministerio del que ha formado parte de, cuando estaba de director general también, le preste la mayor ayuda y la colaboración para que el viceministerio continúe por la senda exitosa, y bueno, simplemente desearle a Susana esa, esa, ese éxito en el mejoramiento de salud. Muchísimas gracias.